El satélite Tupac Katari llegó al 100% de cobertura en el territorio nacional. La cobertura de telefonía e internet con el satélite Tupac Catari, llegó al 100% del territorio nacional, según informó el viceministro de Telecomunicaciones, Iván Zambrana. En cualquier punto del país se puede poner una conexión de telefonía y de internet a través del satélite. La cobertura con el satélite llegó al 100%. Explicó que no existe ningún lugar en el país en el que no se pueda instalar una conexión a Internet o a telefonía móvil a precios bajos, considerados de los más competitivos de la región. Santa Cruz es la capital con mayor número de conexiones. Indicó que hasta agosto de este año el acceso a los servicios de telecomunicaciones llegó a más de 13.000 localidades con 50 o más habitantes. Se tienen conectadas la red de fibra óptica nacional a 199 de las 340 capitales de municipio, además de 154 de las 204 localidades, siendo el objetivo del Plan Nacional de Banda Ancha. Recordemos que el satélite Tupac-Katari es el primer satélite artificial de telecomunicaciones propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia, lanzado a órbita el 20 de diciembre de 2013 desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Shang en China.